El proyecto de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca ha sido objeto de controversia sin duda desde su misma concepción y eh, de la modificación propia de la Constitución en relación con el mecanismo eh, de asociación entre Bogotá y Cundinamarca. Y desde ahí viene eh, sin duda la discusión en relación con cuál es el mecanismo apropiado para la integración regional entre Bogotá y eh, sus vecinos. Y es que definitivamente el socio natural de eh, estas figuras de asociatividad son los municipios, y en este caso los municipios que están en el área metropolitana eh, de Bogotá con Bogotá. Y por supuesto, pensar a nivel regional e integrar la visión regional es fundamental en el marco de las actuales condiciones en las que se evidencia la necesidad de eh, articulación en distintos aspectos para garantizar eh, la planificación y la gestión territorial de una manera mucho más coordinada. Sin embargo, desde, el, desde la misma modificación constitucional y ahora con el proyecto de ley orgánica, lo que se evidencia es que hay una muy fuerte articulación entre Bogotá y Cundinamarca, pero muy pocos incentivos para la vinculación de los municipios. Y de allí eh, es una de, de las principales críticas que se hacen a este, tanto a la modificación constitucional como al proyecto de ley orgánica. Y en ese sentido... Eh, hay otro aspecto fundamental que tiene que ver con que la discusión se ha centrado en los actores nacionales en el Congreso y mucho más reducida ha sido la participación de los actores locales eh, y de la ciudadanía a nivel territorial y esto definitivamente es determinante en los procesos de integración. Llevamos muchos años intentando eh, definir esa figura que va a promover eh, esos mecanismos asociativos y sin duda en ello debe participar la ciudadanía y por supuesto las autoridades a nivel territorial, alcaldes, consejos, en el caso de Bogotá, las juntas administradoras locales y las distintas organizaciones que tienen asiento en los territorios, porque son ellas las que conocen eh, realmente cuáles son los problemas y cómo podrían ser eh, los mejores mecanismos para, para gestionarlos. Y creo que en ello el proyecto de región metropolitana, aunque eh, refiere al concepto de autonomía territorial, eh, evidencia algunos de los, de los contenidos del proyecto de ley, eh, pues un intento de eh, que esa autonomía se vea erosionada por algunos de los mecanismos de eh, toma de decisiones y, por supuesto, eh, en términos de establecer algunos aspectos como de superior jerarquía, jerarquía, como el plan director y otros que más adelante podré referirme. Entonces, bajo la idea de que eh, podría haber o, o, o la sombra de la anexión de los municipios a, cual, a algún mecanismo de integración, se llama mucho la atención sobre la autonomía territorial, pero eh, ya en el desarrollo del contenido de la ley eh, se evidencia eh, que en algunos casos se puede estar eh, traspasando algunas de las competencias que sin duda la Constitución Nacional le entregó a los municipios y distritos. Y ya pasando de fondo eh, a los aspectos puntuales que establece la ley orgánica, eh, hay que anotar varias cosas. Uno, no se resuelve el tema de la jurisdicción, eh, sigue quedando a voluntariedad de los municipios la asociatividad y en ese sentido no se generan incentivos para que el municipio como socio natural decida eh, vincularse a la región metropolitana. Creo que el tema del ámbito geográfico es fundamental la eh, continuidad física es importante establecer qué pasa si un municipio se asocia y otro no eh, definitivamente queda por resolverse en, en el proyecto de ley orgánica. Eh, creo también que no es claro en el proyecto de región metropolitana eh, el aspecto relacionado con... Eh, cómo se van a gestionar aspectos que son de una importancia, de una gran importancia para los municipios y para Bogotá. Creo que el tema de los temas eh, que se definieron todavía, creo que no debería estar en la ley, creo que debería ser un tema que debería desarrollarse mucho más para establecer quiénes y para qué. ¿Sí? y puntualmente creo que la apuesta que se debe dar es en torno a proyectos concretos, iniciar con temas puntuales que pudieran eh, garantizar una mejor, mejor planificación y gestión a nivel territorial y a nivel regional. Eh, creo también que... Eh, el Consejo Regional, desde la misma modificación constitucional, tiene unas limitaciones en términos de conformación. Creo que el hecho de que estén eh, solo los alcaldes y ahora se incluya la propuesta de un representante del gobierno nacional, deja por fuera actores importantes como eh, los concejales de los municipios y del distrito. Creo que falta en ese Consejo Regional participación de la sociedad civil eh, y en ese sentido creo además que en el proyecto se le otorgan una importante cantidad de funciones al, al Consejo Regional. Eh, creo también eh, que en términos del nombramiento del director eh, debe mediar el, el mecanismo meritocrático eh, que garantice digamos, que ese posible director tenga unos circuitos de responsabilidad mucho más amplios eh, que solamente el, el nombramiento que se va a hacer por parte del Consejo Regional. También creo que el poder que tiene Bogotá y Cundinamarca sobre las decisiones, el poder de veto que tiene, es un desincentivo para que los municipios puedan vincularse a la región metropolitana. Eh, creo que aunque se intenta resolver el asunto de si algún proyecto afecta a, a un municipio, cuál sería el papel del municipio en todo caso, no queda expresamente eh, evidenciado que ese municipio tiene poder de pronunciarse y de votar eh, si está de acuerdo o no con con ese proyecto y en ese sentido también se configura esto en un desincentivo muy importante para el vínculo de los municipios o la asociación de los municipios a la región metropolitana. Y esto pues, eh, la carne eh, de esa región metropolitana son los municipios, los problemas se expresan a nivel territorial en los municipios y en ese sentido entonces es muy importante eh, revisar esos temas. Otro tema fundamental asociado a las importantes competencias que se le delegan a la región metropolitana, eh, que pues uno podría uno por uno eh, expresar algunos aspectos eh, sobre el alcance de esas competencias, es eh, la posibilidad o, o la creación de la agencia de movilidad y la autoridad regional de de transporte, creo que allí eh, también se genera un desincentivo a la asociación de los municipios porque la sesión de competencias es bastante importante adicionalmente a que el hecho de que sea agencia y autoridad al tiempo eh, puede generar algunos aspectos eh, de choque de, de competencias en términos de los temas de regulación y control y los temas de ejecución. Eh, también creo que es, es importante señalar que eh, en la ley orgánica no se reconoce la articulación con otras instancias de asociación en el tema puntualmente de seguridad alimentaria, la articulación con la RAPE no se menciona eh, y definitivamente los temas de seguridad alimentaria no solo eh, se dan en el ámbito metropolitano y regional, eh, regional, digo, como lo coincide la región metropolitana al interior de Cundinamarca, sino como está también planteado en la RAPE en relación con otros departamentos. Entonces, esta articulación con otras figuras tampoco se evidencia en, en el proyecto de ley eh, orgánica de la región metropolitana. Adicionalmente, a que el control político que tiene o que está o como está redactado el artículo, tiene bastantes limitaciones en relación con la posibilidad que tengan eh, los consejos municipales y el Consejo de Bogotá para hacer control político. Evidentemente, si todos los consejos en todo momento pueden eh, hacer control político, eh, pues sería muy complicado en el momento en que se unan los 116 municipios. Sin embargo, esta es una competencia que tienen atribuida, eh, que tienen eh, eh, asignada y, y, y en este momento restringirla definitivamente limita las posibilidades de control de una figura que, como les digo, se está eh, a la que se le están asignando una importante cantidad de eh, competencias eh, y delegaciones por parte de los municipios. Adicionalmente el tema del agora metropolitano es una estructura, una instancia sin funciones concretas, sin integración concreta eh, y en ese sentido es muy importante poder establecer cómo va a funcionar, qué posibilidades tiene, qué alcances tiene y sin duda este es un eh, punto que se debe revisar eh, de manera muy importante en, en el proyecto de ley orgánica. Y finalmente creo que eh, la, el artículo 44 de la ley introduce una modificación al Consejo Directivo de la CAR eh, que en principio eh, podría, ser llegar, podría llegar a ser interesante revisar esa estructura, sin embargo es, algo, es, es un punto que no se había tratado en los, proyectos de, eh, en los proyectos remitidos anteriormente, sale sin mucha justificación en términos técnicos eh, y eh, pues sí puede llegar a tener unas implicaciones muy importantes en, en esa autoridad y cómo se articula esa autoridad con la región metropolitana. Y aunque la, este eh, proyecto de ley mejora algunos aspectos, como que ya el Consejo eh, Regional es el encargado de la... De la de declarar los hechos metropolitanos sino el Congreso desde la ley pues sigue existiendo esa esa tensión eh, o esa tentación eh, de intentar definir todos los aspectos de la integración desde el gobierno nacional eh, y en ese sentido creo que es muy importante lograr un acuerdo eh, y un pacto a nivel territorial eh, que satisfaga las necesidades de integración territorial en Bogotá y su área metropolitana y por supuesto los demás municipios que integran el departamento.